Mini. Las personas de este signo suelen ser activas, creativas, aventureras e impulsivas. Además, también acostumbran a ser impacientes por lo que viven la vida a mil por hora. Y de la misma manera que los aries, el Mini es un modelo de coche muy versátil, perfecto para cualquier ocasión y tan aventurero como las personas de este.